Dios te bendiga varón, eres una bendición de Dios, claro que sí, Dios te bendiga y que la paz del Señor esté contigo, recuerda una cosa, si tú vas a usar la cocina, tienes que limpiarla, tienes que lavar los platos, ok, eso es necesario, porque si no, llegan las arimañas, igualmente con la casa, tienes que limpiarla, pasar un coletico a veces, ¿verdad? trato de hacerlo siempre, trato de hacerlo cada dos días, ¿entiende? Para que esté bien la cosa o yo bien, dale pues.